Me algo personal, eh, creo en la S y la N es que y la N es que acercarme, ¿no? Hay una frase de Simón de Beauvoir que dice, quien no se corre, no se el peso de las cadenas. Bueno, vaya, yo me he corrido y he sentido el peso de las cadenas cuando decidí exteriorizar mi identidad de género. Esa identidad que siempre había sentido, ¿no? Muy fuerte, el género de había muy fuerte dentro de mí siempre digo ¿no? que ningún niño niña pasa lo que otros pasamos. ¿no? Entonces mi interpela desde lo más profundo eh, en la fibra más íntima. No fue fácil, repito, ser trans travesti hace 16 años y estar en lo que fue eh, la institución educativa. ¿sí? Tuve que conocer mucho de la ESI hasta, eh, hasta entender, porque obviamente también Estamos en una sociedad machista, patriarcal, asimétrica, no donde nos han educado y nos han... Sí, nos han educado perfectamente en esa lógica, ¿no? Entonces, eh, hay que construirse mucho para entenderla y comprenderla y hacer la carne. Sí, hoy día sí. Hoy día sí, es un amor, es un entendimiento y toda mi vida se basa en la educación integral.